Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, eh, tenemos eh, línea de frente aquí Y esta, esta línea de frente la verdad que estuvo muy muy buena, fue muy divertida La jugamos con, con dos amigos, con el señor Kuche y con el señor Harold Y bueno, había como una especie de desafío, por decirlo así En el cual la idea era justamente la de eh, poder, digamos, hacer el mayor cantidad de daño posible Digamos, la cuestión fue así, entre ellos, como son dos pros, digamos, juegan muy muy bien los dos, tienen alta puntuación, alto rate y demás, no sé qué. Bueno, y yo, digamos, sería ahí el, el, el, la oveja negra, por decirlo así. Eh, entonces, como que bueno, entre ellos hicieron una apuesta, dijeron. Bueno, si el que si alguno de los dos no llega a 15 lucas de daño, a 15.000 de daño, bueno, entonces directamente... Eh, Digamos, el que menos daño hace tiene que vender el tier 8, digamos, ¿no? Un tier 8 que el otro elija. O sea, es un garrón porque te dice, bueno, vende tu, tu Scorpion Head, te querés morir. O sea. Pero bueno, estuvo, estuvo divertida la apuesta. Entonces, eh, básicamente lo que pasó fue, fue esto. Hicimos esta partida y la verdad que estuvo buena porque colaboramos un montón, jugamos entre, entre nosotros. Digamos, lo bueno de jugar en pelotón acá en línea de frente es que, digamos, te vas ayudando muchas veces y no quedas a veces tan, tan, tan vendido y podés colaborar y jugar en equipo lo que al final hace o podría ser, hablo en potencial que un equipo gane, digamos es ganar un sector o tomar un sector entre dos o tres que más o menos están coordinados a veces, no digo siempre, pero a veces hace la diferencia no por mí, porque yo soy un banco pero bueno, sí por el resto de los, de los chicos de ellos que juegan bien eh... Cuche, tenía, tenía una buena puntuación, tenía más antes, resistió la cuenta, no sé qué, pero creo que estaba en unos 8000 y pico, 8000 largos de puntuación y Harold también. Eh, y yo estoy ahí con mi humildes 5900, más o menos, 6000 de año, de 6000 de puntuación quiero decir. No llego todavía, pero estamos ahí, camino A. Pero bueno chicos, eh, estamos acá, saqué el Lancense, un tanquecito que la verdad quería probarlo, no tenía muchas expectativas. Pero la verdad que bien, bien, bien Me gustó mucho eh, Es un tanque Más que nada lo saqué por una cuestión del por el motor En sí, porque tiene mucha potencia de motor Tienen que evaluar bien las capacidades Ahí fíjense, ahí Cucho me estaba diciendo Que lo habían spoteado y que no sabía quién era El que lo estaba spoteando. Y le dije que en el peor de los casos eh, Tenga cuidado porque tenés el proyecto de aquel lado Y puede haber alguno que otro más por ahí eh, Nos reíamos mucho también nos, la, la, la pasamos, la verdad que bomba, nos reíamos mucho porque acá estábamos diciendo que éramos tres garcas que no estábamos ayudando en la captura. Y Harold, que es eh, Toxic, Bastian, me decía: Dale, Nando, anda, anda a capturar. Y ahí yo le decía: No, no, va a tu juego tranquilo, yo hago el mío. Eh, a mí no me, no me digas lo que tengo que hacer. Y, y en un momento decimos: Bueno, eh, está capturando solito, pobre, el T-44, está pidiendo ayuda y nadie va. Somos unos hijos de mil, merecemos lo peor. <ríe> y, y bueno, sí, sí, la verdad que tenía razón Teníamos que ir a ayudarlo un poquito Así que bueno, ahora en un ratito <ríe> Tranquilo eh, tendría que ir a, Tendríamos que ir a ayudarlo, ¿no? Por lo menos eh, Ahí justo estábamos hablando diciendo Bueno, che, dale, dale, vamos Dejémonos de joder un poquito y empecemos a ir a ayudar Ahí Harold se fue a Se fue a, a recuperar, digamos, su vida Porque estaba medio, medio Estaba medio complicado de salud Así que nada Ahí tiramos la Arty Para ver que, si podemos hacer algún daño mm, Bueno, no es que lo matamos Pero generamos daño Seguimos haciendo más daño Bueno, ahí ya directamente Ya lo nuestro es de, es de, es de rata pestosa <risa> Porque seguimos atrás sin, sin todavía capturar Es que la idea justamente Es que era un desafío entre nosotros chicos eh, a ver quién hacía más daño Entonces no estamos, lamentablemente No estábamos tan interesados en ganar la partida en, en tal, sino en hacer daño y Igualmente después la ganamos a la partida Bueno, estoy haciendo un pequeño spoiler La ganamos, pero pero bueno La idea era eso Hacer el mayor cantidad de daño posible Dentro de nuestras posibilidades, no por lo menos eh, Esperen que acá voy a adelantar un poquito porque se ve una parte así media media en bole. ahí Kuche se lanzó, Kuche es Ragnar, para que ellos que no lo sepan, eh, se lanza y directamente decimos, bueno, dale, vamos, vamos, vamos, vamos, ustedes vayan, yo les digo, ustedes vayan a capturar y métanse ahí en la captura, y yo lo que voy a hacer es, voy a rodear para cuando, digamos, los que están ahí, todo ese montoncito rojo que tenemos en el minimapa, agarrarlo por el costado y poder meter un par de tiros más y hacer más daño, ¿no? O sea, eso también tenganlo en cuenta A veces ustedes pueden usar al equipo para hacer daño ¿Es lo mejor? ¿Es lo peor? No sé Pero es efectivo en algunos casos Sí es efectivo a veces eh... Fíjense el autopuntado que me mando acá Mal por mí Muy mal Nando jugado, pésimo jugado No tenía que haber hecho eso De vuelta autopuntado. Me confío, ahí el proyecto tenía que haber zigzagueado Le hubiese convenido eso Fíjense que el EBR, acá yo empecé a las puteadas, eh, porque ya empezamos, mirá, ya empezamos, mirá, ya, es que es tremendo. Te rompe la munición, te rompe el cañón, no te derro un tiro, ahí está de vuelta, mirá, es que es, no, no mirá, mirá, es que es insoportable, chabón, es... Antes eran las artillerías que decían, uh, las artillerías del cáncer de juego, ahora creo que son los, acá por lo menos en línea de frente, eh, son los EBR 75FL10. O sea, te encuentro, yo me encuentro en esto y me, tengo, me voy. me voy porque no? Porque te las clava todas. Te rompe la munición, te va destruyendo el tanque, te rompe la oruga, te trolea. En 9 segundos te recargó dos, los dos proyectiles. Vos todavía estás recargando. Ya habías usado el kit de reparación para, para reparar la oruga y tenés que reparar la munición y recargás en 50 segundos. Y ahí se la puse y le dije, bueno, ahí tenés. Ahí tenés. Me tenés podrido. Así que si tenés un EBR 75FL10, eh, sentite, sentite muy totalmente dichoso. Bueno, ahí Harold dijo que... Harold es toxic, que iba a ir para adelante y que iba, digamos, en cierta forma a... que le ayudemos. Yo, yo le dije, pará, pará un poquito. Estaría bueno que vayamos al otro lado del mapa, le digo, para ayudar con la captura de A. Y de paso vamos a hacer un poquito de daño. Que Ragnar, que escuche, también estaba de acuerdo con eso. Y, pero él va a tomar una postura más eh, defensiva. Tiene un caza, un Wansu 120. Raro en cuche que saque. Yo sé que le encanta. Ayer estábamos hablando, me decía, no, me encantan los, los cazas. Eh... Pero bueno, no sé, ¿será que en su clan, en guerrillas, no lo dejarán usar cazatanques? No sé qué pasa. ¿Qué pasa con la gente de guerrillas? Por favor, dejen usarlo, cazas. Bueno, la cuestión acá es que mmm, decidimos mandarnos al YOLO y lo que marcaba, bueno, ahí está. Kuch está marcando ahí, que me dice, ojo ahí. Y yo le digo, sí, sí, sí, tengamos totalmente cuidado. Porque siempre se posicionan muchos ahí, sabiendo que los que estamos en B nos vamos para A. Entonces ahí comemos un montón de daño. Y justo vemos ahí al Emil. Y yo venía embalado como un campeón. Y mirá que acá me como un tiro de lateral. Dos tiros de lateral, ya me hizo 800 de daño. Me mató el artillero. Salvo, me salvo el tiro del tiro del Defender. Bueno, el 252U. Zafé. Bueno. La Arti. Casi 500 me bajó. 475 de la Arti. Que te digo, la verdad. Prefiero la Arti antes que un EBR. Te soy sincero que soy totalmente sincero Bueno, acá salgo, me, pero tengo una mala también ¿eh? Salgo justo delante de dos chabones Y el defender que me sigue De lateral, sos recontrapoyo. Sabelo Un, El Emil creo que, acá Kuchi me está diciendo Ayuda, ayuda, ayuda, matarlo no sé qué Y me quedaba Nada, yo estaba recargando Ya está. Y ahora tengo que esperar sí o sí. Tenía una sola munición porque las otras dos las gasté en el Defender. Ahí viene Harold. Tranquilo. Él se toma su tiempo. Él es, es un egoísta. Si Él quiere hacer su daño y los demás... El mundo se puede morir. Acá escuché que estaba las puteadas porque no, no lo cubrimos. Bueno, Harold que tiene una suerte también. Ahí le hizo un amorra al Emil. Eh, bueno, acá tenemos, tenemos Company. El Burrasque. Obviamente no le va a errar. Está con retícula cerrada. Debe estar seguramente con... Eh, con toda la ventaja él. Porque yo estaba en lugar abierto. Entonces la ventaja era totalmente de él. Y acá yo tengo esa... Tengo un problema chicos. Que es que me caliento. Y... Y cuando me pega un tiro te quiero ir a buscar. <risa> tengo muchas de duelista creo que es la que te dan. Acá ahí perdió la ventaja él. la ventaja la tengo yo. Porque yo estoy torreteando. Él no. O sea... Yo traté de invertir los roles, antes era yo el que estaba en campo abierto y era él quien estaba asomando torreta y yo tenía que pegarle en un, en un sector muy chiquito. Eh, en cambio acá, repito, traté de hacer lo contrario, de yo meterme debajo de en la cuesta de una colina para asomar solo la torreta del ML que es bastante dura y que él tenga la, la desventaja, ¿no? Bueno... Acá trato de tirar el avioncito para, el, para ayudar digamos con el daño, por si alguno tiene seguramente lo que es el ataque de artillería o el bombardeo aéreo. Eh, así que bueno, ahí detectamos a la Arti por si nuestra artillería también quiere tirarle y directamente matarla. Y otras, esa es otra de las cuestiones que también hago a veces, que cuando la Arti me mete un bombazo tremendo, después me caliento y tiro el avión adelante para poder espotearla y después, que, y después le tiro la... El ataque de artillería. Pero de, son problemas míos de calentón, ¿no? Porque soy muy soy muy cabrón. Soy muy enojón. Bueno, acá avanzo porque simplemente lo que hacemos es avanzar. Eh, el T32. Esto es lo bueno de jugar en equipo. La verdad que está bastante, bastante bien el hecho de jugar en equipo. Con dos chicos que juegan muy, muy bien. O sea, ellos juegan... Son muy buenos jugadores. Eh... Y que, que aprovechan bien los espacios, se mueven bien Y cada uno va cumpliendo Va cumpliendo un rol En cuanto ves que por ejemplo te ves rodeado por dos o tres Reculas y pedís ayuda Y te van a venir a ayudar si es que están con un tanque que se pueda ¿no? Ahí trato de 3, 2, 1, cerrame, cerrame No salgan de costado con un tanque Tan belleza como es el T-32 eh, Es un tanque que está, Tiene una torreta hermosa Está bastante, bastante bien él podría haberse reculado, ir para atrás, ir por este pasillo de acá del costadito Y ir para el lado del LTTB y ir para atrás, pero no, se quedó ahí a morir No le veo mucho sentido a eso, sinceramente Ahí le tiré el ataque al LTTB No entiendo por qué a veces te hace 8000 de daño un ataque aéreo y otra vez te saca 50 No sé, no lo entiendo bien ya que no, a diferencia de, la, de un ataque de artillería y demás Que podés saber cuánta penetración tiene la munición Es como que el, el ataque aéreo es como medio aleatorio, me parece Medio random Ahí Harold se ve desbordado por un proleto Yo lo que pasa es que no estoy, estoy descargado Yo sabía que el proyecto ya le bajó los, eh, los tiros a él El tema es que, eh, bueno, yo no, no, no estaba cargado Con lo cual lo quiero encarar, pero no, se va, se va, se va, se va De manera inteligente, no es tonto Autopuntado, sé que le entro Él, Lo que pasa es que tiene un proyecto O sea, recarga perfectamente Y encima lo va a ayudar el T26C4 Que supongo que es el que me había tirado a mí antes Entonces, además la arti Por eso nunca te quedes muy quieto Ahí tipo mirando eh, En ese sentido hay que tener mucho, mucho cuidado Con esas cosas ¿Ves? Ahí está, te tiran el ataque de artillería Te rompe el, el, el conductor Te rompe el cañón Te rompe todo bueno, ahí avanzo un poquito porque me quedé traqueado como 10 segundos. Fíjense que trato de no, no morir mucho. Ahí ya estoy totalmente cargado, así que... Me lanzo como perro. Ven aquí. Pero como me trolea. Y bueno, zafé el tiro. No me iba a matar porque no tiene un daño para matarme. Yo sabía... Igual tengo en mente tengo el cañón dañado. Pero yo sabía perfectamente que el... Que no... Digamos que el Pershing, Super Pershing, mejor dicho, el t 26 c 4 no tiene un daño alto, un daño alfa muy elevado. Tiene un daño promedio creo que de 240, si no mal recuerdo. Entonces, tranquilamente podía aguantar un tiro segurísimo, pero no me pegue un high roll. Podría ser de máximo 300, 310, 320, pero no nunca me iba a sacar 514 de vida. Bueno, y acá se, medio que se pone medio complicada la cosa. Cuche eh, está por ahí, me parece Cuche, Cuche está por acá Ah, sí, está acá al lado mío Y Harold, muy, muy agresivo Ya estaba muerto Yo acá estaba las puteadas, porque láncense Tenés a un IS-3 parado Tenés a la ISU parada, tenés una Skoda de culo Porque lo tiene de culo ¿A quién le tiran? A Nando Claro que sí, pero ¿por qué no vamos a tirar a Nando? Pero por qué? ¿viste cuando decís? Pero ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué a mí? Tenés a ahí le se la moca a la Kuche Eh, pero bueno es así. Probeto me tira también a mí. Me parece muy bien. Tire, Probeto nomás. Tire, tire, tire. Me tira el ataque aéreo también a mí. Claro que sí. Y lo que hago yo acá básicamente es... Eh, tiro el ataque aéreo para que se vean los que están disparando no Porque si no estamos a ciegas. Avanzamos a ciegas y estamos en el horno. Ahí cuche me dice... Guarda, guarda, guarda con el Lorraine. Lo malo del Emil es que... A veces tenés que... Tarda un poquito. Tiene dos cosas... Dos cuestiones malas. Una que es el hecho de que tarda un poco en cerrar retícula. Y el otro es que entre disparo y disparo tarda 2.74. Eh, entonces es bastante complicado. Acá el IS3, yo digamos, estaba más preocupado en el ataque de artillería y me pone un tiro al costado. La verdad es que no sé cómo le dio la depresión de cañón. Porque creo que si no mal recuerdo tiene unos 5 o 6. No más que eso. Entonces, bueno, no sé. Yo estaba bastante abajo, pero bueno. Eh, me confié, me confié y me comí un bombazo Que además, obviamente, iba a ser de oro Claro que sí El señor Spartan Mark mm, tss, mm, Lanzó oro como si mañana Fuera el día No sé, boludo No hubiera un mañana Me parece muy bien Bueno, acá medio que nos trabamos Ahí, Cuchi le metió un bombazo Hermoso, lo prendió fuego eh, el tema es que nos trabamos muchísimo Porque Cuche está primero con una ISU Que no tiene movilidad, no, no puede ir a primera línea Yo estoy con un autocarador Que es muy blando, si bien tiene una tarota hermosa Pero es muy blando, de chasis Y además después, recar o sea, tengo que recargar en 28 segundos O sea, en 30 segundos Yo trataba de limpiar Trataba de bajar cañones, básicamente eh, Ahí había que tener cuidado con el T28 Le pego un tiro, trato de bajar otro cañón Ahí me confío, me como el tiro de, del IS-3. Ahí, otra vez. Bueno, acá, fíjense lo que trato de hacer es acomodarme, amagar un poquito. A ver, una cuestión. Él se ve amenazado por, por, por Kuche, que estaba ahí. El señor Aldana 26 también. O Aldana, la señorita. Y Kuche le mete una bomba. Y yo lo que trato de hacer es huir, básicamente, por una cuestión de que no, no tengo recarga. Ahora sí que recargué. Ahora sí podemos ir al ataque. Ahí va, perfecto el EBR. Esperen que iba muy rápido y ahí me mata, me termina matando el IS-3 que obviamente tiró una salva de oro por todos lados. Es que obviamente el Emil no hace falta, chicos. Si, si conoces eh, más o menos tenés el juego, sabes que el Emil no, no tiene ningún tipo de blindaje en el es lo que es el chasis, es un chasis de bebé básicamente, no no tenés ningún tipo de protección. Pero como contraparte de eso tenés una torreta totalmente troll y muy muy dura con AP. Con APCR ya eh, hay tanques que te pueden penetrar incluso a grandes distancias. Bueno, por el momento llevamos 8.348 de daño, 955, 3.600 de daño asistido, somos capitanes. Eh nada, fíjense la cantidad de tanques enemigos que hay ahí y encima son todos tanques pesados el 112 eh, se comió el tiro sí, el, se comió un bombazo por ir a, a, a las apuradas sin saber a dónde va el AFB no, tampoco entiendo dónde va, track con daño y ya directamente ahí sí lo liquido, el IS-3 de manera muy inteligente decide cambiar, deja de tirar perfecto, tira P, muy bien por él Ahí directamente que nos puede entrar incluso con, con explosiva, con el proyecto. Es de papel, es de paper. Y acá ya empezamos. Eh, estamos siempre básicamente, como se dice, hablando mal y pronto, cagando aceite porque no, no, no llegamos a capturar. Estaban, o sea, nosotros estamos más enfrentados al rival acá. Fíjate todos los que son. Estamos eh, aguantando. Bueno, allá los chicos ahora se fueron. Creo que sí, sí, no estoy solo acá. Pero estamos aguantando. Eh, Harold se fue a capturar y Kuche no sé por dónde andará, sinceramente hasta con el lance en C por allá me parece eh, y estamos aguantando entre 4 contra 15 lo que pasa es que cuando vos tenés 15 en un sector hay 15 que no están en otro lado entonces por eso nos dan la ventaja de capturar C y de capturar F entonces bueno, acá tratamos de aguantar de hacer lo que podíamos, yo que sé, bueno Estaba medio complicada la cosa el 112 el proyecto que me la clava Ahí le metemos un tirillo Dos tirillos Y bueno, ya está Es hasta donde llegué, chicos No me no pueden pedir más, sinceramente Estaba en el horno, quedan 10 segundos 8 segundos, 7 segundos Pero están capturando, así que Tranquilamente nos van a dar la prórroga de un minuto y medio Que tenés, cuando estás capturando Decido irme Hacia el lado donde estaba recién, porque como había mucho daño por hacer todavía. Decidí ir ahí y aún me pareció que era lo correcto. Estoy avanzando un poquito rápido para que el video no sea tan largo tampoco. Total es avanzar. Acá ya sí, bajo. Lamentablemente no me da la depresión del cañón acá. No me da, no me da, no me da, no me da, no me da. No me da, no me da, no me da, no me da. No me da. Y le iba a meter una salva de dos. Pero después digo, no, no, pará porque le reboto uno y tengo... Si no tengo 27. 2 segundos, 23 segundos de recarga Prefiero realmente tirar uno Tirar otro Bajo un cañón y después si sí, ya me enfrento Al probeto, que Fíjate que no se quiere comer, eso es lo bueno de los doble cañón Que te tienen miedo o respeto Por decirlo así, de comerse la doble salva Entonces no, Nadie quiere comerse un bombazo de 800 de daño Fíjate que no me da la depresión mira dónde estaba chabón, o sea no es que estoy en una, en una montaña, o sea No tengo depresión de cañón entonces, ahí le meto eh, el tirillo y lo terminan directamente acá. Sí, voy a voy como perro, como ceo ahí, 152 de daño. Chao, adiós. Lo vuelan, excelente. 50 segundos, fíjense que seguimos ahí con el, con el tiempo justo. Estamos muy, muy en el horno. La verdad que fue una partida muy divertida. Y fíjense que encima acá nos íbamos diciendo, vos cuánto vas, vos cuánto vas, vos cuánto vas. Entre ellos, viste, se iban diciendo, no, pues yo tengo esto. Yo tengo Yo calladito ahí, no decía nada. Y me, me les estaba acercando. Bastante en daño. Eh, ellos me decían, ya somos generales. Fíjense que ellos dos tienen la cosa de general. Eh, no hagas quedar mal al pelotón, me dijo Harold, no seas malo, no seas sé si hijo de mil. Eh, Tenés que ser general, me dijo. Eh, no hagas quedar mal al pelotón. Eh, bueno. Dije, bueno, un tiro más, un tiro más. No, y ahí me rompen el cañón, me rompen todo, justo. Que tengo una mala suerte yo también. Trato de asegurar el tiro, pero me da todo lo que tardo. Porque. Es que me, me hicieron pelota, dos segundos y ahí vienen todos ya, me hacen pollo. Mirá lo que quede de mayor, me falta una barrita más para para cosas. Ah, mirá, fue una derrota al final, fue una derrota. Bueno, lo que pasa es que para mí fue una victoria en el sentido de que la pasé re bien, me cae de risa, la pasamos re divertido. Y encima me, me, me, me jaron mi bardeaba porque me decía, no, no vas a quedar mal al pelotón, no sé qué, tenés que ser general. Y eso estaba muy, muy, muy entretenido hacia la partida en sí. Bueno chicos, eh, vamos a ver los resultadetes entonces Que los tenemos por aquí seguramente Qué lindo está el doble cañón este ¿eh? Muy, muy, beleza Vamos Bueno amigos, si acá tenemos los resultadetes entonces Vemos que fue una derrota Yo la verdad estaba convencido que fue una O estaba casi seguro que había sido una victoria Pero bueno, no, no, finalmente no, no No hemos llegado Pero sí, sí, estuvo estuvo divertido La verdad que la pasé muy bien y ese es el objetivo en realidad eh, bueno, 5.284 de experiencia 342.000 créditos eh, Y fíjense que esto fue lo más gracioso Que fuimos los mejores del equipo Kuche o Ragnar, mejor dicho Con 12.803 eh, Harold con 12.627 Y yo con 12.199 eh, Fuimos los que más hicimos con diferencia encima Fíjense que el, el, el, o sea, los que nos siguen a nosotros Los tres en pelotón el que nos sigue a nosotros es eh, Lisa con 8.800, o sea, casi 4.000 de daño menos, o 3.000 y pico de daños menos. Es un montón. Y bueno, hicimos lo que pudimos, chicos. Es así. Uh, pero fue una gallota aplastante. Bueno, ¿qué más? Eh, después aquí el tema de lo que son los créditos, 311.000, 31.103. Y nos descuentan la munición, reparaba el, el vehículo en sí y quedan 279.796. Eh, créditos usé el objeto 703 el lance en c el emil y el progueto con el que hice más daño fue con el emil porque ya te digo lo, lo uso bastante bastante bien me, me siento cómodo pero bueno amigos espero que la hayan pasado bien que se hayan entretenido tanto como me entretuve yo y la pasé muy muy bien así que bueno chicos Gracias, dejen en los comentarios, cuídense. Ojo con la salud por el tema del coronavirus. Espero que se cuiden y que hagan la cuarentena que hay que hacer, que no vayan a lugares públicos, esas cuestiones, porque bueno, es vital sin salud, no, no hay nada. Así que bueno, amigos, les deseo lo mejor, cuídense, como les dije recién. Dejen ese dedito arriba, ese like, por favor, que ayudan un montón al canal. Abajo tienen las redes sociales para seguirme también si quieren. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.